Esta semana hemos viajado a los campamentos saharauis de Tindúf, invitados por el Frente Polisario en una delegación institucional. El objetivo de este viaje es conocer de primera mano el estado de los campamentos de refugiados y estrechar nuestras relaciones con el polisario. 46 años después de la ocupación ilegal de Marruecos, el pueblo saharaui sigue luchando con fuerza por su soberanía. Desde más Madrid estamos impresionados y agradecidos por el recibimiento a nuestra llegada al campamento de Bujador. La ruptura del alto del fuego por parte de Marruecos el pasado 13 de noviembre exige una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional. No hay democracia sin respeto a los derechos humanos y no hay libertad sin respeto a los derechos de los pueblos. En su primer viaje internacional algunos prefirieron reunirse con los poderosos, nosotros desde Más Madrid preferimos hacerlo con los justos. Y la verdad es que no se nos ocurre una causa más justa que la del pueblo saharaui por su libertad.